Mándale cumbia. Dale, Rocho, bueno vamos a soltar eso? La estamos haciendo re larga, amigo. Bueno ¿Cómo? ¿Cómo mandame la pista que yo le mando, boludo? Yo sé sí, que no sé. Sí, sí. Vamos a ver, a mandale cumbia. Es una turra que retumba, con todo lo tumba. Ey, a cualquier guacho lo resumba. Porque ella es una turra, desarpada en turra Ey, a cualquier guacho lo retumba. Pará, amigo, pará, pará, pará, que le mandamos ritmo es una turra que retumba, con todo lo tumba, ey, a cualquier guacho lo retumba. Ella es una turra que es en turra, ey, a cualquier guacho lo retumba. Nos compramos con los killings y con todas sus ranchadas, están llenos de rutines, están llenos de pavano. No me importa que me miren ni cabida la da, yo contento con mi mery y lo demás no tiene. En puro beneficio, solo con lo de SN Así que no hables de mí solo porque te conviene. La plata de tu barrio, sabes, la no quiere. No diga que no, porque sabe que me quiere. Ella quiere ir por atrás, yo le doy por atrás. Una chacota con todas las notas, sí, sí. Esa la hicimos corta, porque son todos sotas. Se la hicimos corta, sí. Diga dónde queda la nota siempre empuchado con la gorra de copa yo, si yo soy coronado, solo por la envío al lado. Se quedan re exaltado. cuando paso por al lado. Me miran y dicen, este te es demasiado. Dale tu raponte, pégale bien al golpe. Dale baila, que tu novio no lo note. Él es acogido hit, perdí hace un tope. Cuando mire para acá, no creo que le importe. No creo que le importe. <risa> No creo que no importa hacer Cubilla, al perro, no al oeste